y todos los accesorios que dominarán cada estación del año. Los diseñadores, para primavera-verano, se encargan de actualizar y refrescar las prendas clásicas del armario del hombre a través de tejidos frescos, prendas cortas que ayuden a hacerle frente a las altas temperaturas y calzado que permite una mejor transpiración. Las colecciones de las firmas de lujo más importantes han coincidido en ciertas siluetas y formatos de calzado. Cada propuesta intenta coronarse como la ganadora y por ello repasamos las cinco tendencias más destacadas. Sandalias Romanas Este formato recibe su nombre gracias a la silueta que usaban los emperadores romanos hace siglos, confeccionadas antiguamente por tiras de cuero que se entrelazaban sobre el pie y hasta la altura de la pantorrilla. Esta sandalia ha trascendido aún el paso de los años y para esta temporada 2020 se renueva en cuestión creativa con la ayuda de suelas ultra delgadas. Lowy, bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, propone una sandalia a manera de rejillas en piel de color blanco. El resultado, por la elección cromática, se torna una opción creativa para elevar cualquier look de verano. Alpargatas La alpargata o espadrille, es un tipo de calzado de hilado de fibras naturales como el algodón, pieles, yute, mimbre o lona, con suela en tejido natural, característica principal de este calzado. Para 2020, la alpargata deja su escenario natural para invadir la ciudad en todo tipo de look. Salvatore Ferragamo, le da un aire mucho más formal y elevado. Con suela gruesa y un ligero tacón, se simula la suela de un zapato Oxford. Al actualizar su estructura, la firma italiana los combina con trajes de verano. Lambán, por su parte, le da un aire más dinámico y casual. Al fusionar en un mismo diseño, la versatilidad de un formato retro con la suela de la alpargata tradicional. Combat Sweet Boots Los Combat Boots son ese tipo de calzado infalible durante el otoño-invierno. Sin embargo, para esta temporada SS-20 se vuelve el calzado en tendencia. El color blanco y las tonalidades pastel son los factores que determinan la nueva esencia de la bota de combate. Y es precisamente esta renovación lo que hace que, ahora, se lleven en la primavera. Seguramente, será el calzado protagonista para la temporada de festivales de primavera. Animal Print El Animal Print regresó con fuerza en las colecciones del 2019 pero también seguirá dominando durante el 2020. Este trend ha invadido hasta los zapatos en cualquier manifestación de motivo animal. Versace imita el patrón de la piel de leopardo en una bota Chelsea. Lowey, siguiendo la piel de los felinos, imita las líneas de los tigres en un calzado de aspecto rudo. Mientras que Celine recurre a la piel de serpiente en una bota vaquera y de punta pronunciada. Balerinas Este formato ha dominado por años el calzado femenino, gracias a su comodidad y su ligereza o practicidad. Para 2020, las firmas traen al armario del hombre a las ballerinas para reafirmar que la ropa es simplemente ropa. Y lo mismo con los zapatos. Amigo de Estilocracia, dinos qué te parecen estos modelos de calzado. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. Ensalada mural.